¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar cómo programar nuestra televisión, en este caso en una Smart TV de la marca Samsung, para que se apague la televisión en un lapso de media hora, de una hora, dependiendo del tiempo que ustedes quieran. A veces estamos mirando la tele en la noche y de repente nos quedamos dormidos y queremos estar seguros que la tele no se quede encendida toda la noche. Entonces lo vamos a hacer este, muy fácil. Este, ya la tele viene como saben, con el control pequeñito, en la descripción del video dejaré un video explicando cómo se utiliza este control a detalle, para que pasen por si gustan. Les va a servir de mucho. Bueno, entonces, con el control, nos vamos a la casita, y se nos despliega lo que es la barra de abajo, YouTube, Netflix y todo eso. Entonces nos vamos a ir con nuestro control a la esquinita, y vamos a llegar donde dice configuración. Una vez que nos posicionamos donde dice configuración, en la parte de arriba se despliega otra barra de notificaciones, por decirlo así. Entonces, con nuestro control subimos a la siguiente barra eh, y de ahí nos vamos a ir hacia la derecha. Nos vamos a ir de uno por uno y vamos a llegar donde dice temporizador. Aquí en temporizador, si se dan cuenta, en la parte de arriba trae una flechita que si nosotros nos posicionamos allí, nos aparece configurar. Si le damos allí, nos aparece domingo, lunes, martes, miércoles. Eso es para que nosotros configuremos nuestra tele a qué horas queremos que se apague. En la noche, ¿verdad? O en el día, o dependiendo. Pero si no, nosotros nada más queremos este, configurar el, en el rato que estamos aquí, ya para dormir, o no sé, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que estemos donde dice temporizador, le vamos a dar clic o enter con nuestro control. Le damos enter. Vamos a empezar donde dice apagado. Si yo le doy un enter, se pone 30 minutos, que significa obviamente que la tele se va a apagar dentro de 30 minutos. Si yo le doy otro clic, dice que de, dentro de 60 minutos la tele se podrá apagar sola. Le doy otro clic, 120 minutos y el último de 180. Es la, la, lo que trae este, permitido la televisión. Si yo le doy un clic más, regresa apagado. Entonces. De esta manera ustedes pueden elegir qué tiempo quieren que la tele permanezca prendida, por si se quedan dormidos, ¿verdad? Porque a veces nos gana el sueño. Entonces, con un clic le damos en media hora y la tele se va a apagar en media hora, amigos. Así es que de esa manera se van a quedar seguros y tranquilos de que la tele se va a apagar en caso de que se queden dormidos y no terminen de ver La Rosa de Guadalupe. Así es que espero que les sirva, amigos, y nos vemos en la próxima.